Bienvenidos nuevamente. Les saluda a Claudia Gómez Córdoba, quien les estará acompañando durante este proceso de aprendizaje. En el lapso de esta primera semana abordaremos de una manera general la anatomía y fisiología de la cavidad bucal. La cavidad bucal es el origen del sistema digestivo, el cual tiene como función la incorporación de alimentos, su digestión, absorción y la eliminación de los desechos. Las funciones de la cavidad bucal, para lo cual todas las estructuras constitutivas se encuentran comprometidas e integradas, no se limita a la alimentación, sino que también presenta un centro importante para la comunicación a través de la fonación. El tratar estos temas nos introducirán en el fascinante mundo de la salud bucodental. Para el estudio de estos temas previstos, es necesario formular preguntas como esta. ¿Qué entendemos por anatomía bucodental? La anatomía dental es la que se encarga de estudiar la morfología, ubicación, posición y aquellas relaciones que existen entre los dientes y los elementos que conforman la boca. La boca es la primera parte del sistema digestivo, también conocido como cavidad bucal u oral, y es la puerta de los alimentos que ingerimos. Los dientes es aquel órgano anatómico duro, necesario para la masticación y deglución de los alimentos, cumpliendo con la primera etapa de la digestión. ¿Qué entendemos por fisiología bucodental? La boca o cavidad oral está integrada por varios componentes que trabajan en conjunto para que usted pueda respirar, hablar, comer y digerir alimentos. Entender estas partes de la boca y cómo afectan a su salud generalmente hace que el cuidado de la salud bucal adquiera un nuevo significado. la presente semana abordaremos los siguientes temas, cavidad bucal, constitución funcional, labios, mejillas, paladar duro o bóveda palatina, velo del paladar, lengua, cara superior, cara inferior, piso de la boca, anatomía dental, partes del diente, corona, esmalte, raíz, dentina, pulpa, borde de la encía, clasificación de los dientes y sus funciones. Incisivos caninos premolares molares. Tipos de dentición en adultos y en niños. Profundicemos más un poco sobre estos temas. ¿Qué es la anatomía? La anatomía es una de las ciencias que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, la topografía y la ubicación, la disposición y la relación entre los órganos que la componen. ¿Qué es la fisiología? Es la ciencia que estudia las funciones vitales de un organismo sano. ¿Qué entendemos por estructura? Es un conjunto de relaciones que mantiene entre sí las partes de un todo. Continuando con el desarrollo de nuestra temática, ¿qué se entiende por función, actividad particular de cada órgano o aparato de un organismo? ¿Sabes qué es la patología? es aquella que estudia los trastornos anatómicos y fisiológicos de los tejidos y órganos enfermos, así como los signos y síntomas a través de los cuales se manifiestan las enfermedades y las causas que las producen. Estoy segura que con su dedicación y empeño van a desarrollar la habilidad de conocer y reconocer el estado saludable de su salud general, con énfasis en la vocal. Estaré de nuevo con ustedes en una próxima oportunidad. Hasta pronto.